de los famosos son rehenes de la fama de sus padres. ¿Y esto qué viene, Charly Montt? ¿Hay un comunicado de Shakira? Sí, que está pidiendo, porque ella se mudó a, a Miami, a los Estados Unidos, como consecuencia de la separación de Piqué, separación escandalosa, con abogados en el medio, con un juicio multimillonario de reclamo de dinero y demás. Ella decidió instalarse en Miami. Sí, claro. Dejó eh, España, donde también la están esperando en el fisco por deudas que tiene con los impuestos y demás. Pero ¿a, a qué viene todo esto? ¿A qué le está pidiendo a la prensa? Tenemos el que comunicado. ¿eh? Hay que preservar a su familia, quiere preservar a sus hijos. ¿A la prensa? Sí, quiere preservar a sus hijos. La no prensa quiere... no canta, no le canta al ex marido, ¿no? No, digo... Lo no, es que no, no, no. no habla no, de los no, hijos. Claro, no exponerlo. Claro. A ver, ¿por, ah. qué no, ¿por qué no escuchamos atentamente lo que escribió Jaquira en su comunicado? Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación, en este momento de cambios en mi vida, como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milán y Saya han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas, pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que, por favor, respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas, tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings. Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milán y Saya y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta de que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras. Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz como todo niño lo merece. Gracias por su comprensión y apoyo, Shakira. ¿Se tiene que dedicar a otra cosa? ¿Cómo, Luisita? <risa> ¿Te Luisa? Vos, ¿no? ¿Qué ¿Qué queremos a ver a escuchar Luisa? todos? Quiere, no? opinión, queremos escuchar si ya lo mostró y si no que se dedique a otra cosa? No, no pero lo que figura no, no, no, pública. Que... Cuando vos lo mostrás una primera vez, es como que estás abriendo la puerta a todo eso. No, ¿no? Pero ¿no? que Los sea chicos? figura pública tampoco te da el lugar a que la gente te hostigue, te persigue, no. porque hay como no, algo, no, no. Hay algo como moral aceptado. No, no, pero Lo que estamos viendo en pantalla es el video que ella canta, sí. ¿no? Contra Piquet. Están los nenes y ahí. Están los hijos. Están los. Sí. A ver, lo por eso. Sí, están ahí. Por pero igual un... yo. Está bien, también. pero en un programa, no en un ah. videoclip. No, es No, lo mismo. yo lo que creo es que eh, a Shakira se le fue de las manos la situación. Creo que es una mujer que está dolida o tal vez claro, está despechada. Otra cosa. Todos cantamos las canciones de Shakira, a mí me fascina, no te voy a mentir, hasta mi hija también la canta. Pero expuso la realidad que la, la, la intimidad del matrimonio claro. inconscientemente estás exponiendo también a tus hijos. Sí, no, no, pero, no. pero Pero ¿por qué? Al marido oh. sí, todo. Le dejó la deuda en Hacienda, ya no vamos a meter en Con eso. La, sí, vecina. Con la Eso, no sé qué es peor. No. ...no sé qué es peor, pero... ...sí, no sé qué es peor... ...pero a los maestro, hijos, no... ...al maestro sí, Monti no. ...pero ¿en son qué, parte... ...pero perdón, no, ¿en no, qué no, no son en, parte... Son pero, pero, no, ...pero son parte... ...que ¿no? no. a los chicos... Le, ...alguno le conoce la cara, sean realistas... ¿A a los le chicos? conocemos la cara... ...no, seguro sí. que no... Y bueno, ...pero yo te, esto, ...pero ¿sabes? por qué hace... ...por qué Shakira decide hacer este comunicado... ...bueno, te lo digo simplemente... ...porque ella sabe que en Estados Unidos... ...es una figura pública esta... ...pero más aún... ...los corresponsales que trabajan... ...para los canales de España son especialistas en seguir a los famosos. A Paparazzi. Claro. Eh, sí, los famosos pero paparazzi, los chicos no son famosos. Bueno, pero están son, ¿Son parte del botín de, de guerra de declarado, de... declarado no. entre Piqué y ella. Sí. Justamente Entonces... porque se fue a Miami donde tuvo que cambiarlos de colegio, claro. digo, donde los hijos son noticia. Exactamente. De hecho le costó todo el tiempo la mudanza. Nunca quiso decir bueno, en qué momento Carlos, iba a radicarse. Shakira. Mantuvieron en secreto <risa> la mansión que <risa> ella se compró. Carlos, hay todo... El quilombo lo armó ella y el exmarido. Sí. Exponiendo de... los chicos. No es los... un periodista que esté persiguiendo. El exmarido los... no, ex exponiéndola a la propia Shakira, saliendo más. No, no, no. Pero si hace el los Perdón, no importa vi. Yo creo. Acá ella pudo hacer ella ya puede hacer un juicio si alguien muestra a los chicos? Son menores. Yo sure, no le conozco ni la cara. Nadie no sé, no, en Milán y no, está, no lo, ni, por ni por la vida. Vida. Pero a ver, bien, si bien, hace bien. el comunicado es porque viene de algún lugar. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Ah, mi ah, querido Adrián. Hola, hola Adrián. ¿Qué tal? Hola, hola, Pamela. Hola, queridísimo equipo. Tan lleno de amigos ahí. Hasta un verdolaga, un hincha de ferro tenemos ahí. Sí. Verdolaga. Sí. O sea, es mucho... Es mucho... Pe es muy muy exclusivo este equipo. Yo muy feliz de estar aquí. Gravia la puso con de condición ustedes. el graph, los colores del Graf de esa zona americana. Pero nosotros está, lo queríamos verde, tener. Lo bueno, contanos cómo es la vida de Shakira. Ah, sí. nos, nos preguntábamos por qué tuvo la, la necesidad de sacar este comunicado. Bueno, a ver, eh, a mí me tocó también vivir cinco años en España y siete en Inglaterra. Y les puedo decir que si vino aquí a los Estados Unidos, y particularmente a Miami, fue para en parte para evitar el acoso de los fotógrafos. Vos me dirás, bueno, ah, Miami. Miami justamente ah, Miami. Está, sí, Miami. Miami está bien expuesto y todo, claro, pero acá, en los Estados Unidos, dependiendo de cada estado también, sí. no podés sacar fotos hacia adentro de las casas, porque ah, es considerado de propiedad Hola. privada. En España claro. se hecho, claro. puede, a ver, por en ejemplo, Estados Unidos, no. en Miami no. no. no. Claro, ahora sí. Claro, y nosotros exacto. vamos a meternos... Pero te doy un ejemplo. <risas> quiero, quiero, digo, también... Claro, querer... bueno. ¿Cómo es la vida de ella hoy en Estados Unidos, en Miami? Claro. Bueno... Ella está, eh, digamos, muy concentrada eh, en lo que es proteger la privacidad de sus chicos, así lo insistió. Y ya tomó una primera medida con esta mansión que compró en el año 2001, que quiso vender 10 veces y nunca la pudo vender. La compró a 3 millones de Como dólares, ahora vendo, la quiso vender a 18. Dijo. Claro, bueno, no, no exacto, vendió, ¿no? y ahora la va a usar. La reformó, le agregó dos habitaciones, tiene 10 habitaciones y ocho baños, sí. es realmente una mansión. Se mansion? considera una mansión. Queda en eh, North Drive. Um, North Drive en Mariabi, Miami Beach casa, Esto eh. es en el centro casi de la islita Exacto, es una casa oh. imponente que ella reformó y tomó una primera medida con esto que tiene que ver uh, con la privacidad que es colocar un ligustre alto, claro. justamente para evitar que los fotógrafos, no los no los estadounidenses, sí, sino, sino los de los medios sí. españoles, sobre claro. todo claro. y los, ingleses, la y la publican los en ingleses España. Qué difícil. Es muy difícil. Claro, lo que pasa es que en España podés hacer eso, claro, de sacar claro. fotos hacia adentro. Claro, claro, claro, claro. también es un muro de cemento allá en la casa de, de Piqué, pero es para no, poder, no ver a la suegra que vivía al lado, que la odiaban los suegros, Tremendo. y lo hizo. Muro. En serio, pero es Como tal cual. Sandro. Ay, fue, bueno. un, fue un gran escándalo. Adrián, los hijos de Shakira Entonces, ya están ella, concurriendo ella, al sí. colegio, están haciendo su vida normal en Miami. sí. sí. Mira, Ay, no. dicen, dicen que sí, acá el ciclo lectivo lo está que. terminando. En junio ya termina. Eh, y bueno, el año escolar recién empieza en agosto. Apa. Esa es una no? información el... de que... Claro, sí. yo creo que tiene una información falsa, en realidad. Acá lo que se estila mucho, también en Florida, es que en este caso los famosos tengan tutores en la casa. Es el 2% de la población estadounidense que tiene eh, educación por tutores. O sea, vienen los profesores. Ah, como probablemente si se usa la educación de los hijos con un tutor. Eh, por, Adrián, por este primer tramo, eh. Adrián sí. yo te quiero agradecer sí. que estés del otro lado. Te quiero mucho. Te vamos a seguir teniendo, vamos a seguir estando en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos de los hijos de Shakira, claro, es, rehenes sí. de la fama de sus sí, padres, sí. pero no son los únicos, hijos de famosos y tenemos un informe mira la colombiana más famosa Shakira. Shakira subo un posteo pidiéndole a la prensa que tengan un poco más de cautela con respecto a los hijos. En este momento de cambios en mi vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mis familias. A su llegada al aeropuerto Shakira llegó sonriente de la mano de sus dos hijos para tomar el avión hacia su nueva vida. Os deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva aventura Shakira. Que vaya todo muy bien, ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros. Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasha, han vivido un año muy difícil sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación. Mi hijo, Milán, que acabó 10. Por lo tanto, son so excited de estar aquí. De decir, bueno, a ver, ¿hasta qué punto está bien que ella esté pidiendo esto cuando ella expuso su realidad? Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio oh, Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también Alguien puede pensar en los niños ¿Vale? Para Ibai ¿Para, ¿Para mí? ¿Cómo? Para ti, porque no, tenemos para no todos eso, los... Este reloj es para toda la vida ¿eh? Lo que me parece es que tiene dos niños Que yo viví y nadie me puede contar lo que se vive Cuando tus padres se separan uh -huh. Y tus padres son muy famosos Cuando obviamente mis hijos vienen utilizados en alguna situación Me, me jode, me, me duele Y soy padre, es normal en pues... el presente un poco los presenta como si fueran hijos de Icardi eh. Lo mediático es como si Maxi no existiera, hubiera sido una especie de donante. Cuando te tocan a tus hijos o y tu, utilizan a los chicos para para Acorda, un cierto mensaje, no está bueno. Y la ve a la mamá diciéndole cosas terribles a su papá. Que me parece que algo de eso sé o no, mami. ¿Vos te acordás de algo de eso? ¿Cómo me saqué un peso de encima? No puedo creer. Es lo peor que me pasó en mi vida. Se llama Santiago Val. Lo lamento Federico que diga esto. Se me rompía, el corazón se me estrujaba, viendo como mis viejos se desangraban en vivo. Nazarena Vélez y Daniel Agostini se convirtieron en enemigos íntimos. No, Igual en tu vida ya no me vas más. A vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto se es Gonzalo debería vivir una situación muy violenta. ...que tiene que ver con policías entrando en una casa... Sí, ...es un capricho mío, es un pedido de Gonzalo de pasar febrero también acá... Nicole su hija Indiana, Mica Viciconte Cubero... Yo. ...ellos hablan, Pero hablan Ellos mucho exponen a sus hijas claro. todo el tiempo... ...la decisión de Indiana de vivir con su papá... ...¿y quién salió a hablar? ¿Quién? Fabián Cubero... ...ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad... ...quiere vivir conmigo, que soy su papá... ...porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá... ...se habló bastante de la relación con tu hija mayor, que no estaría bien. Muchas mentiras, muchas mentiras, se dicen muchas, muchos delirios, que Ajá. nada. Por ahora hace un tiempo ya que no ve a la mamá, y será un tema que definirá Indy y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. ¿Él no cuida a sus hijas con estas declaraciones? Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde. En el final el comunicado dice, no se lo estoy pidiendo yo ni como artista, lo estoy pidiendo como una madre que quiere proteger a sus hijos. Sobre todo si le afecta a los chicos, hay que cuidarlos, por sobre todas las cosas, eh, claramente. Después los chicos ya... Claramente. Supuestamente sí, claramente. Clara eh, si lo está pidiendo es porque claramente, eh, claramente, insisto, que los chicos lo deben de necesitar.